¿Cómo Hackear el Sistema Educativo en tiempos de COVID parte 3? Este video es la tercera parte de una serie de videos que nos cuentan cómo hackear el sistema educativo. En la primera parte hablamos sobre cómo muchas familias se han decepcionado de las clases en casa y de los principios para hackear el sistema educativo. En la segunda parte hablamos sobre cómo se implementa el hackeo de la educación desde la edad de los 0 a los 8 años. En esta tercera parte hablaremos sobre cómo ejecutar este hackeo para los niños que se encuentran desde los 8 hasta los jóvenes de 22 años, de los 8 a los 12. En este momento empezará el proceso de identificación del talento, donde podrán aparecer aptitudes, es decir, para qué es bueno e intereses, es decir, que le gusta. En este punto el niño ya habrá identificado alguno de los cuatro mundos del talento y comenzará a explorar cuál es ese submundo del talento. Por ejemplo, si es un talento psicológico, significará que siente placer entendiendo las emociones psicológico-intrapersonal, las relaciones psicológico-interpersonal o los grupos humanos psicológico-sociogrupal. La pregunta que debe resolverse en esta etapa es cuál de los submundos del talento psicológico tiene más habilidades y aptitudes. Por otro lado, es importante seguir profundizando en los campos de desarrollo vistos anteriormente enfocados en su mundo del talento. En este caso, las cualidades, un emprendimiento, programación, matemáticas para la vida y lectura metacognitiva para el mundo del talento psicológico. De los 12 a los 15 años, acá es cuando empiezan a ver las materias de la universidad. Como asistente, una de las críticas más recurrentes a la escuela tradicional es que después del quinto grado de primaria el aporte de la escuela es nulo. Entonces, ¿por qué no empezar a ver como asistente materias en la universidad? Con esto irá preparándose en lo que realmente le gusta de manera profesional, de los 15 a los 18 años además de adelantar su carrera profesional durante estos 13 años se preparará para presentar la, el examen de estado hay un secreto que muy pocos colegios le van a contar y es que muchos de los mejores colegios en resultados de prueba saber lo logran porque entrenan a sus estudiantes para contestar la prueba por eso hacen procesos de profundización los fines de semana si eso es así en lugar de torturarlos con los 1.397 estándares curriculares durante 10.000 horas de su vida, ¿no sería más eficiente prepararlos para la prueba en tres años y así obtener su diploma de bachiller? Con el beneficio de que si logra un buen puntaje, podrá salir becado en la universidad ahorrándole los onerosos costos educativos de la educación superior. De los 18 a los 22. Para esta época su hijo habrá estudiado materias de su carrera durante 7 años y así quedará muy preparado para presentar los exámenes de insuficiencia y, a, y además adelantar materias de la universidad. Dicho de otra manera, que además de salir becado porque lo entrenó para contestar bien estas pruebas, saldrá antes que sus demás compañeros de clase adicionalmente después de 13 años formándose como emprendedor saldrá de la universidad para crear empleo sino para rogar por uno como lo hacen la mayoría de los egresados de pregado recordemos que el 56 de los jóvenes de 21 28 años que salieron el año pasado de las universidades está desempleado según los datos del observatorio laboral del ministerio de educación nacional estas son muchas ideas disruptivas que ya se están implementando en muchas familias de manera desarticulada y que quise compilar en esta nota. Es importante que más personas las conozcan. De esta manera se puede hackear el sistema educativo. Muchas familias valientes y rectores innovadores tomarán acción para evitar los atropellos que impone el Estado y la escuela tradicional al talento y la creatividad. Así que a hackear el sistema educativo.